Bienvenidos a la Vila de Nuevo. Este segundo semestre no os vais a aburrir, porque tenemos un montón de actividades preparadas para vosotros. Para apuntaros solo tenéis que ir a la oficina. Tenéis hasta el lunes 15 de febrero. Recordad, para que una actividad se haga, tenéis que ser un mínimo de 6 personas, así que animad a vuestros amigos. Además de las actividades, también tenemos el concurso de ahorro energético. No hace falta decir gran cosa, el más ahorrador será el ganador. El concurso empieza el 22 de febrero hasta el 15 de abril. Tenéis hasta el mismo día 22 para apuntaros. Miércoles en vivo. ¿Te gusta cantar, bailar? ¿Tienes alguna habilidad especial o algo que quieras enseñar a los demás? Los que actúen tendrán prioridad para actuar en la fiesta del GAT además de una cena para todos los que participéis.